Hay un dicho que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y yo siempre he estado dado a lo que son los diálogos. A arreglar las cosas por las buenas. Lo que causa curiosidad aquí es ver a dos naciones que estaban totalmente alejadas. Como es Estados Unidos y Venezuela. Porque Venezuela es una dictadura y Estados Unidos en contra, en contra de la dictadura. Perfecto. Pero ahora que este está en conflicto con Rusia... Por los intereses que hay en Ucrania, entonces sale una palabra a relucir. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde se queda, pues, esos principios que ellos manejan? Aquí es donde realmente las cartas salen a relucir, donde se despeja el panorama y se ve realmente que todos están es bajo un interés de algo. Vuelvo y digo: estoy de acuerdo a un diálogo, estoy de acuerdo a que se renueven los diálogos otra vez en México totalmente, estoy de acuerdo a que se arreglen las cosas por la vía diplomática, pero ¿cuánto le va a costar a cada quien a aceptar esa condición? En este momento se juegan las cartas y cada quien busca sus propios intereses, así Maduro confirmó una reunión con los delegados de la Casa Blanca y dijo que quiere reactivar el diálogo con la oposición hasta ahí vuelvo y digo eso suena bonito esos mochos, nubes blancas día soleado angelitos por aquí, angelitos por allá pero vamos a entrarnos a la realidad recordemos que Maduro había suspendido las negociaciones en México en represalia a la extradición de Ale Zap en territorio estadounidense pero calificó el encuentro diplomático como muy cordial a estas alturas comenzamos a mirar que los ideales se quedan a un lado y comienza a prevalecer los intereses y esto lo vemos tanto de parte de los Estados Unidos como parte del régimen de Venezuela. La pregunta es, ¿hasta dónde estaría dispuesto, oígase bien, esto es importante, ¿hasta dónde estaría dispuesto a ceder Joe Biden con respecto a Maduro precisamente ahora en plena guerra? ...por la invasión de Ucrania... ...y que en estos momentos Estados Unidos... ...ya no va a volver a recibir el petróleo de Rusia... ...lo que le suministraba a Rusia... ...o va a pedirle a Maduro que lo suministre... ...esa es una buena pregunta... ...y a qué costo... ...ahora, ¿cuánto está dispuesto Maduro a ser fiel a Rusia... ...en el dado caso de que llegase a tener negociaciones directas... ...entre el régimen chavista y el gobierno americano... ...y que esto directamente anularía gran parte de las sanciones... Que hay en el país caribeño. Es algo de echarle cacumen. De parte y parte. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a ser Joe Biden? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a ser fiel Maduro con respecto a Putin? Esto es algo interesante. Pero vuelvo y digo. Aquí prevalecen más los intereses que los ideales. Esto está bueno. Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal. leen like. Activen la campanita de notificaciones. Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Hasta dónde estaría dispuesto Biden a ceder con respecto a las sanciones que tiene contra Maduro para sí mismo abastecerse del petróleo de Venezuela? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto Maduro a serle fiel a... Putin, en el dado caso de que de pronto llegaran a negociar el petróleo y le comiencen a quitar las sanciones y volvería a Venezuela a coger la fuerza que de pronto tenía antes, no de pronto a nivel diplomático ni a nivel político, pero sí a nivel económico. Maduro confirmó la reunión mantenida con funcionarios de la Casa Blanca y anunció que ha decidido reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos del país. A lo que se refiere el dictador, Dice, hemos decidido en esta reunión reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales. Afirmó tras sostener un encuentro con sus vicepresidentes, el canciller y el Estado Mayor en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Según la dictadura chavista, el diálogo de México recibió un golpe tremendo, como saben ustedes, o sea, a lo que él se refiere que recibió un golpe tremendo fue porque cuando extraditaron a Alesa, pues ellos lo que hicieron fue vincularlo al proceso y eso les dio pie para echarse para atrás. Pero, pero si estamos pidiendo un diálogo para el mundo, tenemos que dar un ejemplo en el país. según lo que es, Hay una contradicción ahí, y eso bueno, esa es la, la demagogia que se, siempre, siempre se juega Maduro, porque por un lado dice que ellos... Justifican el haberse retirado por la extradición de Alesap, pero por otro lado quieren dar un ejemplo de diálogo a nivel del mundo. Pero vamos a hacer un reformateo del proceso de diálogo nacional. Fueron las palabras de Maduro en una locución transmitida en la televisión estatal. Vuelvo y digo, suena bonito, esperemos a la realidad que va a pasar. El año pasado tanto el régimen venezolano y la oposición acordaron la mesa de negociación en México en agosto, pero esta... Fue suspendida desde octubre tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alexa supuesto testaferro de Nicolás Maduro. Que, lo que a lo que van todas las investigaciones y a lo que van todos los acontecimientos, esto vamos 9-1 perdiendo Maduro con respecto a Alexa no sé si esto sea una estrategia para llegar a un diálogo a la reunión en Miraflores acudieron el presidente de la asamblea nacional chavista de la AN y el jefe del equipo negociador del régimen en méxico jorge rodríguez así como el número 2 del chavismo diosdado cabello maduro confirmó que el sábado también sostuvo otro encuentro con una delegación estadounidense de alto nivel tuvimos una reunión la puedo calificar como respetuosa cordial muy diplomática entre la delegación de los Estados Unidos y la de delegación del gobierno venezolano, el cual presido. La idea es trabajar una agenda amplia, temas de interés, me pareció importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y el mundo ratificó toda la voluntad para avanzar en una agenda que permita el bienestar vuelvo y digo yo no quiero ser ave de mal agüero pero es que, que estas palabras las esté hablando precisamente Maduro a veces cuesta trabajo creer pero vuelvo y digo primero que todo la negociación Maduro dijo a la delegación toda la voluntad para desde la diplomacia el respeto y la máxima esperanza de un mundo mejor poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio en toda la región con respecto al diálogo en venezuela maduro sostuvo que se producirá un reformateo para que sea más inclusivo más abarcador más amplio e inclusivo aunque de nuevo no aclaró las implicaciones que tiene esta decisión o sea él está hablando de muchas cosas bonitas pero no ha hablado de las condiciones que finalmente él va a colocar porque yo me imagino que dentro de esas está lo de darles Sap. no olvidemos que hace unos días biden había firmado otro año más de prórroga donde se sostiene que el régimen, la dictadura de chavista es un peligro para los países circunvecinos, en especial para Estados Unidos y por eso firmó una prórroga del documento que él tiene firmado donde se tiene Nicolás Maduro y a su régimen chavista, como dice el dicho, entre ojos. Según el dictador es que este diálogo le tienda la mano a todos los venezolanos que quieren echar adelante a Venezuela sin precisar cuáles serían las condiciones. Porque vuelvo y digo, a la hora de hacer las condiciones, aquí le van a salir, le van a hacer patas al cojo. ¿Por qué? Porque aquí van a pedir cosas que va a ser muy imposible hacerlos. Mauro quiere que se le quite las sanciones de una vez. De pronto, si llegan a hacer algún acuerdo con el petróleo, puede haber algún avance sobre eso. Pero es muy difícil que las sanciones se quiten de la noche a la mañana, como él lo pretende hacer. Que se saque a Alex Sapp de, de, de la cárcel de Estados Unidos, también lo veo muy difícil. Porque eso está como cuando las FARC querían negociar poniendo como condición de que sacaran a Simón Trinidad, la misma cosa y ellos en la parte judicial son muy quisquillosos, al fin americanos por eso digo, sin precisar cuáles serán las condiciones dijo, vamos a hacer un reformateo e inmediato y dinamización del proceso de diálogo político nacional así lo anunció para el encuentro de todos los sectores por la paz de Venezuela lo que ellos mismos dicen que ya existe por la recuperación de Venezuela, por la pluralidad y diversidad política de este mismo país. Vuelvo y digo, eh, es una contradicción porque ellos dicen que en Venezuela prevalece la paz, por eso ellos tienen su famosa ley de hostigación al odio y por eso de esos 200... 50 que hay detenidos, la mayoría están por eso, por traición a la patria y hostigación al odio, porque es por llevar contrariedades precisamente a lo que ellos piensan, entonces él dice para hacer un encuentro con todos los sectores y luchar por la paz de Venezuela, entonces la pregunta es ¿hay paz o no hay paz? o ¿quieren hacer una nueva paz o realmente quieren comenzar un proceso de paz? Son cosas que salen a relucir y que causan de pronto un poco de, de inquietud a lo que se está hablando. Vuelvo y digo, se habla muy bonito, se expresan cosas muy bonitas. Eh, él habla de un diálogo en donde se le tienda la mano a todos los venezolanos que quieren echar adelante. Cuando nosotros vemos más de 6 millones de venezolanos que han emigrado de, de Venezuela y vemos la condición en la que vive la clase más vulnerable, entonces uno dicen echar darle la mano a los venezolanos que es lo que ha pasado precisamente en los últimos años que durante estos 20 años se ha luchado por poder, por petróleo por, por riquezas, por oro por lo que ustedes quieran, pero no se han luchado por los venezolanos, entonces cuesta trabajo en este momento creer que vamos a luchar de la mano por los venezolanos y con los venezolanos, vuelvo y digo ojalá que esto sea cierto y vuelvo y repito y repito el, el famoso dicho es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero esto es de pensarlo con mucha cabeza fría, tanto para la dictadura chavista como para el gobierno de Joe Biden. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.